El día de hoy vamos a abordar el tema de fisiopatología cardiovascular, ¿ya? Eh, Muchas de las cosas que voy a tratar ahora están tratadas en varios capítulos del, de este libro, El Port, ¿ya? Y lo que sí le voy a re eh, recomendar que esta clase está fuertemente basada en este video YouTube. Vamos a ver, eh, como siempre, es bueno tener una mirada de, de qué pasa con las enfermedades relativas al corazón en el contexto chileno, ¿no? Eh, eh, mucha de la información que uno encuentra en los libros, particularmente el PORT y, otro, y cualquier otro libro de fisiopatología, siempre hacen referencia a datos gringos, fundamentalmente. Entonces vamos a echar un vistazo un poco a la realidad nacional en la primera parte, y eh, vamos a ver... Eh, las enfermedades eh, del corazón, particularmente la que tiene más prevalencia, que se llama enfermedad de las arterias coronarias, la cual genera una serie de patologías, pueden estar todas esas presentes o no. ¿ya? Vamos a ver eh, eh, cuál es el, el caso particular de cada una de ellas en esta primera parte. ¿ya? Y nos vamos a centrar en esto porque es la que tiene más eh, importancia y vamos a dejar el resto de cosas chicas como para la, la próxima semana. Eh, con las cosas de menos frecuencia. ¿ya? Entonces, eh, algo que vamos a repetir eh, a, a lo largo de esta clase en, en, en varias ocasiones es el tema de eh, los factores de riesgo, ¿ya? Para el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares y nos vamos a fijar particularmente en algunos de ellos, ¿ya? Entonces, en, en términos de la, eh, del, los estudios epidemiológicos que hay, eh, Aquí esto, está, hace referencia, esto hace referencia a, a datos del MINSAL, que ya hemos visto en casos anteriores que no son tan actualizados. Eh, hay factores que son súper importantes para las enfermedades cardiovasculares, eh, por ejemplo la hipertensión arterial, el sedentismo y, y todas las cosas que trae como consecuencia. El sedentarismo, sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, esta distribución que hay eh, por el tema de malnutrición, ¿ya? Eh, cosa que claramente ha sido develado con, eh, eh, con fuerza en esta pandemia por el sedentarismo obligado al cual fuimos sometidos durante varios meses. ¿ya? Eh, hemos subido de peso acá. Y, y el problema surge cuando eso va acompañado de otras afecciones que pueden ser de tipo idiopática, es decir, de, de causa no conocida como la hipertensión arterial, ¿ya? Estas mezclas de, de factores de riesgo que se suman, aumentan, eh, eh, valga la redunda, redundancia el riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y el tabaquismo eh, también es un factor eh, súper importante por razones fisiológicas que vamos a ver en un rato. Eh, la, lo interesante de esto es que si vemos esta, esto, este gráfico acerca de las tasas de mortalidad de eh, enfermedades isquémicas del corazón, es decir, de reducción de irrigación al músculo cardíaco, al miocardio, ¿ya? si vemos, eh, ha ido disminuyendo afortunadamente la tasa de muertes por eh, 100.000 habitantes ¿ya? y fíjense que tiene valores súper altos eh, a ver el gráfico el mensal taza, me, me imagino que se refiere a porcentaje ¿ya? Eh, no, no, esto está muy raro ah no, sí puede ser muertes hace 100.000 habitantes, el 70% de las muertes en el año 1997 tendrían que ver con enfermedades isquémicas. Me parece un poco alto, ya. No sé cuál es, aquí no están las unidades de esto. ¿Ya? Eh, pero lo que sí muestra una tendencia a la baja, ya, y, y la mala fortuna de nosotros, los hombres, eh, siempre tenemos una tasa de mortalidad asociada a, a enfermedades isquémicas. Eh, más alta que, eh, que las mujeres, notablemente más alta. ¿ya? Eh, pero lo interesante, eh, lo, lo que hace énfasis este gráfico, es que ha, ha habido una, una baja de, digamos, sostenida, ¿ya? bastante lineal, desde el, la década de los 90 hasta los 2000, pero aquí, eh, interesantemente, esto se, se ha estancado. ¿ya? Uno. Eh, que sería bueno que esto fuera disminuyendo, ¿ya? pero aquí se ha ido, está, o sea, y también fijémonos un poco en, en los años, esto, obviamente aquí no está considerada la pandemia, o sea, algo que indicar que, por ejemplo, factores de riesgo no han podido ser bajados. fue buenos días. Buenos días. Buenos eh... días. Usted dijo que los hombres tenían una tasa asociada de mortalidad gínica más alta que la mujer. ¿Por qué razón? Bueno, de eso vamos a conversar en unos minutos, pero se refiere básicamente que ustedes tienen estrógenos. Y los estrógenos tienen, dentro de los efectos que tienen, es que eh, eh, son vasodilatadores. Eso hace que la que las mujeres en promedio... ya tengan una presión arterial más baja que los hombres. Entonces, no es que todos los hombres seamos hipertensos, ¿ya? pero más bien eh, el, el promedio poblacional de las mujeres que tengan una presión más baja es como tener una menor hipertensión, por decirlo así. Y la hipertensión, por motivos que ya vamos a ver, eh, está estrechamente relacionada con la enfermedad del corazón. Entonces, eh, pero eso, eh, como ustedes eh, como saben, ese como efecto protectivo de los estrógenos es solamente eh, hasta la menopausia. O sea, es, todas las mujeres premenopáusicas tienen un cierto nivel de protección de enfermedades cardiovasculares. Y eh, después de la. Eh, de la menopausia, eh, aparentemente no tengo el, el dato, sino que lo que, lo que eh, empieza a pasar es que se igualan los riesgos, ya, eh, eh, posmenopausia. Así que eso es respecto al, a los estrógenos. Eh, aquí vamos a volver a nuestro eh, querido amigo que es el Instituto de y métricas y evaluación, ¿ya? que ya les conté la historia, financiado por la fundación de Bill Gates. Y vamos a jugar un poco con estos datos y ver, eh, particularmente, la incidencia de los factores de riesgo en, en, en las enfermedades cardiovasculares. ¿ya? Ahora, y aquí tenemos este sitio que ya habíamos jugado un poco eh, con esto. ¿ya? Entonces vamos a, a configurar algunas cosas para ver un poco... <coughs> Eh, los factores de riesgo asociados a los grupos etarios. Vamos a ver primero ustedes que son jóvenes, ¿ya? Vamos a ver cómo es la realidad de ustedes en Chile. Eh, y después vamos a ver a, aquí al, al viejo de la clase, ¿ya? ¿Cómo, cómo estamos? ya Entonces, eh, recordemos que uno puede seleccionar varios parámetros aquí y el gráfico va a ir cambiando. Entonces, nos vamos a ir fijando en, en, básicamente en 2.1. Eh, aquí está súper general, eh, general la, dice ischemic heart disease, enfermedad del corazón eh, isquémico que tiene que ver con falta de irrigación a la musculatura cardíaca y eso es eh, asociado a las llamadas enfermedades de tipo coronaria, es decir, de interrupción de los vasos que irrigan el miocardio. Y hay otro que también es importante acá es el llamado eh, stroke en, en inglés, que en español es accidente cerebrovascular, que también eh, eh, es un problema, hablamos de eso en una, en una clase pasada, pero que también tiene una correlación eh, eh, en, en el caso de el, las causas que generan muerte. ¿ya? Vamos aquí a seleccionar en las muertes, ¿ya? Este, este gráfico se y nos no, no. interesa la cosa global, vamos a ir a, a buscar a Chile acá, que ya habíamos visto en, en una ocasión anterior, que son de los pocos países donde hay estadística desde hace mucho tiempo. El Caribe, ya Centralamérica, México. Eh, ay, yo creo que me lo pasé, a ver. Tadadá. Latinoamérica y el Caribe… Creo que por algún motivo esta está en otra categoría. A ver… Eh, no, está Europa… A ver… Sí, no sé por qué está ahora acá Sudamérica. Yeah. Chile. Ok. Entonces, primero veamos el panorama general. Ya. Entonces aquí está eh, seleccionado todos los rangos de edad. Eh, y vámonos al rango de edad, que es súper amplio, en que ustedes. Eh, yo debo confesar que yo ya estoy fuera de este rango, entre 15 y 49 años. ¿ya? Yo ya dejé eso el año pasado. Bueno, entonces, ¿qué estamos visualizando? Estamos visualizando las muertes. Eh, en Chile, el año 2019, ¿ya? Eh, en el rango de edad de 15 a 49 años y oh, hombres como mujeres. Entonces, si uno se para acá, sobre el, el tipo de enfermedades cardiovasculares, el total de muerte representado aquí es el 4,62% de todas estas causas que están puestas acá: eh, el accidente cerebrovascular, el 3,9%. Eh, un poquito menos ya eh, eh, como aquí están hombres y mujeres una causa importante de muerte eso ya lo vimos cuando vimos cáncer es el, el cáncer de mamario ya súper importante el caso de las de la mujeres por eso es súper importante su prevención ¿ya? Eh, este año 2019 veamos eh, en el caso de los hombres Ya, en el caso de los hombres, eh, el, eh, sube a 5.45% en este rango etario, ¿ya? A, El accidente cerebrovascular un poco, se mantiene prácticamente igual, era 3.9 creo que el otro, ¿ya? Vamos al caso de, de las mujeres. Claro, Si se fijan en este rango de edad, aquí en el sentido el tema de la eh, de la acción protectiva de los estrógenos, es muy bajo. ¿ya? Es el 2.7% eh, de, lo, de los totales. Y aquí ustedes pueden ver cómo cambió el gráfico y se agrandó mucho el cáncer mamario, que es súper importante dentro de las muertes totales. También acá hay cáncer eh, uterino, también, súper importante, cáncer ovárico, ¿ya? Eh, o sea, eh, eh, eh, muy, muy importante esto en el caso de las mujeres, pero eh, como lo preguntó la compañera hace un rato, no hay mucho que preocuparse del corazón, digamos, hasta la, hasta la menopausa. Eh, eh, ya, ve veamos qué pasa ahora eh, con... Eh, con un rango de edad más cercano al mío, ya. Aquí voy a recibir mis malas noticias. Vámonos acá, vámonos a hombres, ya. Entonces, aquí fíjense el tremendo salto con respecto a las muertes totales: un 13,11% respecto a las muertes totales. Sube. Es un salto como de 10 veces ¿eh? con respecto a a los números que habíamos visto, si juntamos eso también con los accidentes cerebrovasculares. Vamos a ver qué pasa con el caso de las mujeres. ¿Ya? Eh, aumenta bastante el, el caso de las enfermedades cardiovasculares y eh, también aumenta bastante el caso de los accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Eh, de hecho, yo diría que eh, prácticamente superan términos, si lo vemos como un mapa de importancia respecto a los cánceres que habíamos visto eh, hace un rato. Eh, yeah, ok. Pero aquí la, la gracia de esto, por eso me gusta mostrarles esta herramienta. De hecho, eh, para que vean la... Yo espero que esto, una de las lecciones que sa, saquemos de la pandemia, o sea el poder disponer de datos. ¿ya? Eh, es muy útil esto para... Para estudiar, eh, eh, eh, para estudiar y hacer un poquito de epidemiología con ustedes. Entonces, eh, eh, una de las cosas que permite esto. Eh, ah, perdón, lo que le iba a contar. Cuando estuve buscando datos actualizados de enfermedades cardiovasculares en Chile, me encontré esa información del DAIS, esos gráficos que le mostré. Y curiosamente dentro de la referencia de, de dónde se obtienen los datos estaba esto. <risa> Así que como que uno se da la vuelta sobre lo mismo, siempre llega esto. bueno Entonces lo que, a lo que iba a ir yo, bueno, hablamos de eh, factores de riesgo que van a incidir sobre esto. Entonces vamos a, eh, a volver a, al rango etario de ustedes, ya vamos a hablar de ustedes más que nada, no tanto de... de, de, de de mí, lo que haya pasado conmigo ya estoy jodido ya. Eh, y vamos a ver, vamos a dejarle mujeres, vamos a ver, y aquí si no me equivoco, aquí vamos a correlacionar ahora la, los factores de riesgo que dan cuenta de esas enfermedades. Espera que se carguen los datos. ¿ya? Entonces, ¿cómo se lee esto? Eh, los factores de riesgo, que aquí hay una lista de factores de riesgo que vamos a seleccionar y, y, y el, el factor que se está graficando son las muertes. ¿ya? Entonces, eh, aquí eh, lo, que, lo que quiere mostrar eh, el, eh, se, se fijan que ahora las cajitas tienen, eh, tienen una, una zona sombreada azul. Eso quiere decir eh, es decir, ¿qué porcentaje eh, es atribuible al factor de riesgo que nosotros vamos a ver dentro de ese de conjunto de muertes? ¿Ya? Fíjense qué interesante. Entonces vamos a irnos a algo que vamos a tirar al tiro aquí contra los que fuman en este curso, ¿ya? Vamos a buscar el tabaquismo A ver, ¿qué tanto contribuye a bueno, mujeres, recordemos, en el rango de ustedes? Eh, y vamos a buscar tabaquismo. Aquí hay una lista como súper larga. A ver. Ah, polución del aire. Mm. Riesgos conductuales. Tabaco. ya eh, Mira, aquí está interesante. Dentro del tabaco está el, el fumar, el fumador. El masticar tabaco, una... De, que no existía mucho aquí en Chile ¿ya? y que de hecho ciertos inmigrantes me parece que los venezolanos tienen la costumbre de masticar tabaco y eso ha llegado aquí a Chile ¿Ya? alguien que sea aquí venezolano o inmigrante me puede corregir eh, y eh, como fu eh, eh, fumador de segunda mano quiere decir fumador pasivo, ¿ya? entonces vamos a ver eh, el tabaquismo de fumar a ver ¿Qué porcentaje de las muertes en el rango de ustedes es importante el tabaquismo? Y veamos, en el caso de las muertes relacionadas con eh, eh, eh, enfermedades cardiovasculares, es alrededor de un 50%, ¿ya? Un factor súper importante. A ver, eso eso para las mujeres. ¿Qué pasa con los hombres? Vamos a cambiar aquí. En el caso de los hombres, es un 44.7 ya interesante para prácticamente el mismo. O sea, eh, de las muertes que se llegan a producir dentro del rango de edad de ustedes, eh, cerca del 50% de las muertes son atribuibles, las muertes por enfermedades cardiovasculares son atribuibles a este factor de riesgo que es el tabaquismo. Súper importante. ¿Ya? Eh, ya, por curiosidad, va, va a ver el rango del profesor, ¿ya? El, el tabaquismo. Y es eh, baja, interesante. Eh, tal vez porque ya se murió la gente antes de llegar a esta edad. Ya. Sí, volvemos al rango de ustedes. Ya, otro rango, otro factor importante es la hipertensión. Ya. Lo vamos a ver dentro de este porcentaje. Tenemos el, entonces, nuestra idea estaba aquí es el rol del 50%. Ahora vamos a la hipertensión. Riesgo de la dieta. Riesgos metabólicos. Ya. Entonces, creo que está antes. Ya. Ups. Riesgo ocupacionales. uso mm. de sea, alcohol aquí alta ah, bueno, no. presión explica sí. ya, lo, ya lo había visto aquí está el colesterol LDL eso también lo vamos a ver ya hipertensión ya en el caso de los hombres en el rango de edad es, es eh, eh, 53% ¿ya? Oye, pero profe, ¿pero cómo si sumo 53 más 50 me da 103? No. Obviamente aquí hay ocurrencia de hay, por decirlo así, como comorbilidad. Esa ocurrencia de varios factores de riesgo al mismo tiempo. ¿Ya? entonces pues aquí no sabemos bien el el, el, el, tanto de uno, de uno u otro ya que puede haber presencia de ambos factores de riesgo entonces eh, 50% ¿ya? en el caso de la presión arterial alta en el caso de las mujeres yo, intuyo que es menos ah por supuesto, mucho menos un factor del 40% ¿ya? y recordemos que es eh, la cantidad de muertes asociadas en este rango de edad por eh, enfermedades cardiovasculares por el tema de los, de los estrógenos son un factor protectivo. ¿ya? Okay. Y el último factor de riesgo para que no nos no estemos tan embelesados en esto, eh, vamos, a, vamos a buscar si está diabetes aquí, ¿ya? porque eso es algo importante. Eh, esto sería como el trastorno metabólico. Debe estar abajo, parece. High. Uh, plasma, glucosa. Eso es. Eh, la glucosa en, eh, en ayunas, ¿ya? La glucosa en el plasma en ayunas. El fasting es, es, es ayunar. Entonces, aquí ya estamos hablando de diabetes. Entonces, en el caso de las mujeres, eh, fíjense que es bastante bajo. ¿Ya? Eh, ya es bajo la cantidad de muertes eh, asociadas a al, las al enfermedades cardiovasculares eh, y en el caso de los hombres, en el, para este rango de edad, es, eh, también es bajo en este caso del rango de edad. Ahora, como la diabetes es una enfermedad crónica, es más probable que en edades más altas, vamos a ver inmediatamente, esto aumente. En el caso de los hombres, claro, aumenta bastante. Un 32%. Bueno, conjuntamente que aumenta eh, en este rango etario eh, las enfermedades cardiovasculares, la muerte por enfermedades cardiovasculares también aumenta cuando el factor de riesgo es la diabetes. ¿ya? Y en el caso de las mujeres. digamos que dice, eh, también es alto, ya. Bueno, entonces eso ha sido nuestra um, interfase, digamos, epidemiológica de jugar con los datos y aprender un poco, ¿ya? Volvamos al tema de la clase. Bueno, este es el tema de la clase, pero... Ah. Entonces, muchas gracias a este sitio web, nos permite... Pero, eh, la prevalencia de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares ¿ya? gracias a este sitio web